La situación no es la mejor, no sé muy bien qué me pasó Solo quiero volver al ayer Solo quiero mirar atrás sin más Solo quiero estar en donde están esos recuerdos que añoré Pero no encuentro la manera y esto me desespera Solo quiero llegar a donde estás, todo lo que algún día soñé Siento morir por dentro pues vive lo de afuera Y sé que no te enteras que estoy mal Aunque por fuera me veas bien Me siento cansado y quiero dejarlo de lado Pero esto me ha costado y debo seguir avanzando Mi Miedo ya se ha marchado luego de que lo he logrado Vuelvo a... Pensar en algo que no debí imaginarlo y cierro Todo lo que tengo contigo, poco importa lo que digas Soy dueño de mi destino porque entras en mi vida Exiges algo que no me interesa Y yo hago lo que amo y lo hago a mi manera Pero, pero, un tiempo atrás me muero Porque no me desconecto de todo lo que sé bien Que me hace mal y quiero luchar por lo que quiero Pero es cansado y vuelvo al ayer Aunque no sé en dónde está Porque no puedo liberarme de todo lo que ata Porque el tiempo pasa lento, todo esto me mata Porque tú poco a poco a mí me desbarata porque fijo que tengo un corazón de ojalá que seguir luchando por lo que quizá no cumpliré es un al aire que quizá no ganaré La suerte vale nada y no es aliada Y la salud no me dejará ser quien quiero ser Y sufriré Si no sigo todo lo que me he propuesto hacer Pero es difícil nadar cuando todo está al revés El miedo que me invade me impide darle la vuelta A la moneda queda menos de lo que sé que valdré Las cosas no están saliendo como debería ser Mi esfuerzo no sirve de nada y no progresaré Mi estado de ánimo no ayuda en nada Se me pegan las almohadas No hay ayuda de quien me dice querer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 pero no encuentro la manera y esto me desespera Solo quiero llegar a donde está Todo lo que algún día soy Y hoy siento morir por dentro Pues me ve lo de afuera Y sé que no te enteras que estoy mal Aunque por fuera me veas bien